y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a explicar si es lo mismo un fisioterapeuta que un masajista y que un osteópata y la diferencia que existe entre cada uno de ellos. En ocasiones, cuando sufrimos una, alguna lesión o sentimos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, no sabemos muy bien a quién debemos recurrir o acudir para que la recuperación de nuestra molestia sea lo más rápida y lo más efectiva posible. Seguramente que en alguna ocasión te hayas hecho las siguientes preguntas. Si tengo dolor en la espalda, ¿a quién acudo? Si tengo una lesión deportiva como por ejemplo un esguince, ¿cuál es el profesional que me debe tratar? Sufro de molestias y dolores constantemente en alguna parte de mi cuerpo y además no veo mejor alguna. ¿Cuál es el profesional más adecuado para solucionar mi problema? Si necesito de una terapia relajante, el profesional más adecuado es un fisioterapeuta o un masajista. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre un fisioterapeuta y un osteopata? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un fisioterapeuta y un masajista? ¿Suelo hacer mucho deporte? ¿A quién debo ir para que me aconseje y me asesore para evitar y eludir sufrir lesiones y además para que me marque unas pautas para mejorar mi rendimiento deportivo? Pero a lo largo de este artículo, además de responder a estas preguntas, también te vamos a indicar ¿Qué tratamientos me puede ofrecer y administrar un fisioterapeuta, un osteopata y un masajista? ¿Qué estudios requiere tener cada una de estos profesionales? ¿El campo de un fisioterapeuta solo se centra en dar masajes? ¿En qué campo laboral se desarrolla cada una de estas profesiones? En ocasiones tendemos a confundir estas tres profesiones debido a que no tenemos la información adecuada y solemos mezclar los conceptos. Y por consiguiente cuando surge la ocasión podemos asistir al profesional inadecuado para lo que necesitamos y queremos en este momento. Una regla de oro y que siempre debes tener en cuenta es que la salud es uno de los tesoros más preciados y es por esto que tienes que cuidarla y mimarla como se corresponde. Pues bien, a continuación os voy a ir explicando cada una de estas profesiones de una manera clara y sencilla. Vamos a comenzar con la fisioterapia. La fisioterapia es una rama sanitaria que se va a encargar de recuperar, tratar y prevenir las patologías que pueda presentar o sufrir una persona. Al ser una rama sanitaria, el profesional de este campo necesita realizar unos estudios y una formación universitaria. Estos estudios universitarios van a comprender un periodo de tiempo entre 3 y 4 años. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que un fisioterapeuta, para poder ejercer su profesión, debe estar colegiado en el colegio profesional de fisioterapeutas correspondiente a la comunidad autónoma donde ejerza su profesión. El objetivo de un fisioterapeuta es mejorar y rehabilitar cualquier molestia, patología o lesión que presente una persona. Es por esto que para poder cumplir con estos objetivos, el profesional de esta rama sanitaria necesita conocer a la perfección el cuerpo y la anatomía humana. Por lo tanto, el fisioterapeuta debe tener conocimientos de los músculos, los huesos, los tendones y los ligamentos. Pero no solo esto, sino que además es fundamental y necesario que conozca el movimiento que realizan los músculos el origen, la inserción e inervación de cada uno de ellos. Es decir, y en resumidas cuentas, el fisioterapeuta debe conocer a la perfección la biomecánica del cuerpo humano. Anteriormente hemos comentado que el fisioterapeuta va a tener el objetivo de rehabilitar y mejorar dolencias o patologías. Pero para poder cumplir estos objetivos, ¿qué herramientas o qué técnicas puede hacer uso este profesional? Para que los tratamientos que realice el fisioterapeuta sean efectivos y rápidos, este puede hacer uso de una multitud de técnicas terapéuticas. Estas técnicas terapéuticas a las que estamos eh, refiriendo son las siguientes. Por un lado tenemos la cinesiterapia. Es una técnica que va a consistir en la centralización del movimiento normal del cuerpo humano. Dentro de la cinesterapia podemos encontrar la cinesterapia activa, activa- resistida o bien pasiva. Por otro lado, otra técnica es la masoterapia. La masoterapia es la realización de masajes. Es sin duda alguna la, la técnica más conocida por todos. El principal objetivo de la mesoterapia es movilizar todas las estructuras blandas que estén lesionadas. Esta movilización de los tejidos blandos se va a realizar por medio de la fricción. Otra técnica es la electroterapia. Esta técnica se va a basar en la utilización de diferentes medios electrónicos con el objetivo de prevenir y de rehabilitar patologías o lesiones. Los aparatos de electroterapia que más se utilizan en las salas de rehabilitación son los siguientes. Onda corta, campos magnéticos, microondas o lámpara de infrarrojos, corrientes terapéuticas, algunos ejemplos de estas corrientes podemos nombrar las corrientes TEN o bien las corrientes MEGAS, el ultrasonido, el láser y la parafina. Por otro lado tenemos la mecanoterapia, esta técnica hace uso de sistemas de poleas o muelles con el objetivo de favorecer la movilidad del cuerpo humano, es decir, va a mejorar el rango articular y por consiguiente y de manera indirecta el paciente verá mejorado considerablemente su tono muscular. También tenemos la termoterapia que es la aplicación de calor profundo por medio de aparatos de electroterapia. Gracias a la aplicación de este calor las diferentes estructuras verán aumentada la aportación de los nutrientes necesarios para mejorar la lesión o la patología. Dentro de la electroterapia podemos hacer mención de la lámpara de infrarrojos o de la microondas. También tenemos la quilioterapia, que consiste en la aplicación de frío. La finalidad de esta técnica es disminuir la inflamación de la zona que queremos tratar. También tenemos la terapia manual, que es la utilización de las manos como herramienta para tratar, mejorar y prevenir cualquier disfunción que presente una persona o paciente. Unos ejemplos de esta técnica puede ser como por ejemplo las técnicas miofuncionales o bien los estiramientos. Y también tenemos el drenaje linfático que es un tipo de masaje cuyo objetivo o finalidad es mejorar la circulación sanguínea y disminuir la inflamación de una zona. Un dato importante a destacar sobre la fisioterapia y sobre las técnicas que acabo de describir es que no todas ellas se pueden aplicar a todos los pacientes y o a todas las lesiones o patologías. Por consiguiente, el fisioterapeuta debe tener en cuenta todas las indicaciones y las contraindicaciones de cada una de estas técnicas terapéuticas. Esto va a llevar implícito que el fisioterapeuta debe realizar tratamientos individualizados y personalizados, atendiendo a la patología del paciente y a las necesidades y al estado físico de cada uno de ellos. Pero en qué campo o en qué entorno laboral puede ejercer su profesión un fisioterapeuta? Un fisioterapeuta puede desarrollar su actividad en los siguientes entornos sanitarios: en los hospitales, en centros o consultas privadas, en residencias geriátricas o en atención primaria de los centros de salud. Por lo tanto, podemos decir que el campo de actuación de un fisioterapeuta es bastante amplio y por ello puede atender y tratar una extensa lista de patologías, lesiones o disfunciones. Pero dentro de la fisioterapia podemos encontrar diferentes especialidades. Estas especialidades de la fisioterapia a la que estoy haciendo referencia son las siguientes. traumatológica, reumatológica, deportiva, geriátrica, pediátrica, ortopédica, neurológica, cardiovascular, respiratoria y ginecológica o, y obstetricia. Bien, ahora vamos a comentar lo que es un osteópata. La osteopatía surge en el año 1874 y desde este momento comienza a ser una terapia muy utilizada. En general, podemos decir que la osteopatía aporta al paciente grandes beneficios y hace que su recuperación sea integral, rápida y efectiva. Para poder ser osteópata es importante cursar durante cinco años esta especialidad en una escuela oficial de osteopatía. Pero un dato a destacar sobre la realización de estos estudios es que inicialmente, y como requisito imprescindible, es que se debe tener algún tipo de titulación universitaria en el campo de la sanidad. Por otro lado, y al igual que los terapeutas, los osteópatas deben estar registrados en el registro de osteópatas de España, es decir, en el Roe. Pero Exactamente cómo se desarrolla el trabajo de un osteopata. El osteopata tiene como objetivo restablecer la movilidad de los diferentes tejidos, estructuras y órganos del cuerpo. Y es por esto que este profesional va a buscar el origen y la causa de la lesión, de la patología o del bloqueo que presente el paciente. Para poder conseguir este objetivo, el osteópata va a considerar al cuerpo como un todo y en que todas las estructuras anatómicas del mismo están completamente conectadas. El osteópata tiene grandes herramientas terapéuticas de trabajo para conseguir restablecer todas las estructuras del cuerpo, pero debo decir que quizás la más conocida por todos son las manipulaciones. Es decir, seguramente hayas escuchado en algún momento comentar el osteópata me crujió todo el cuerpo o bien el osteópata me colocó toda la espalda. Pues bien, a esta acción de colocar o de crujir en el campo de la osteopatía se denomina manipulación seguramente y ahora mismo te estés preguntando y en qué campos de actuación y qué patologías o lesiones puede tratar un osteópata los campos de actuación y las patologías que puede llegar a tratar un osteópata son las siguientes a nivel estructural como hemos comentado anteriormente el osteópata va a buscar el origen pero además va a tener el objetivo de tratar las diferentes lesiones que se produzcan a nivel de las diferentes estructuras óseas musculares y articulares también va a tratar a nivel visceral este profesional va a buscar y a tratar cualquier alteración o disfunción que puede existir o aparecer a nivel de los diferentes órganos internos, como puede ser el riñón, el hígado, la vejiga o el estómago. Y también va a tratar a nivel todas las estructuras a nivel craneal. El osteópata va a facilitar y a mejorar la movilidad de los huesos del cráneo. Debo decir que este tipo de tratamientos a nivel craneal es muy efectivo en el caso de los niños recién nacidos, pero también son tratamientos con resultados muy positivos en los casos de los trastornos de funciones, de los funciones del adulto. Como resumen a este punto y para concluir, os quiero nombrar las diferencias que existe entre un fisioterapeuta y un osteópata. El fisioterapeuta se va a centrar en tratar la zona lesionada, mientras que el osteopata va a tratar todo el cuerpo con la finalidad de buscar y localizar el origen o la causa de la lesión. El osteopata solo va a utilizar sus tratamientos la terapia manual, es decir, su mecanismo de trabajo va a ser siempre sus manos y por lo tanto no va a hacer uso de ninguna otra terapia o técnica como puede ser en el caso de la fisioterapia. Y por último, para poder ser osteópata previamente se debe tener estudios universitarios. Ahora os voy a hablar sobre los masajistas. La gran diferencia que tiene un masajista con respecto a un fisioterapeuta y un osteopata es que estos, para poder ejercer esta profesión no van a requerir de ningún estudio universitario. Es por esto que actualmente para poder ser masajista solo se debe realizar un curso en algún centro o academia. Por lo tanto a un masajista no se le puede encuadrar en ninguna de las disciplinas sanitarias que existen. Es por ello que el masajista no tiene la formación suficiente ni la competencia profesional para poder tratar ningún tipo de patología, enfermedad, lesión o molestia. De este modo el masajista solo podrá ejercer su profesión en los spas, balnearios o en centros de estética. Un masajista para poder desarrollar su actividad profesional no es necesario estar colegiado o asociado a alguna institución oficial, por lo tanto esta actividad no es una profesión regulada. El objetivo del masajista es proporcionar al cliente y no paciente beneficios tanto estético, estéticos como de relajación. Por lo tanto, el masajista al no tener competencia sanitaria y al no ser una profusión regulada, solo podrá tratar y realizar masajes a aquellas personas que no tengan ninguna patología, enfermedad o lesión. De este modo, el masajista solo podrá tratar a personas sanas. En el caso que el masajista intuyera que su cliente pudiera sufrir o padecer algún tipo de patología, o lesión debe dirigir al paciente al médico. Esto es un gesto fundamental ya que un masaje mal realizado puede acarrear consecuencias negativas en la persona que lo recibe. Por lo tanto, y como resumen a este punto, podemos decir que un masajista no tiene una formación oficial ya que está, basta con realizar un curso. Un masajista no tiene el respaldo de ningún colegio de profesional o institución oficial, por lo que es una profesión no regulada. Y profesionalmente un masajista solo tiene competencias